Yo decidí ser escribana eh, comenzando a estudiar Derecho y eh, ya sabía que no me gusta el conflicto. Siempre trato de evitarlo. Trataba y trato, y trataré. Y bien que juramento, enseguida me invitaron a, a, con, a concurrir a la delegación, a participar, a trabajar en comisiones bueno y ahí me incorporé y bueno y comenzamos a trabajar en esa modificación, luego me incorporé a otras comisiones de ahí algunas de la delegación otras del colegio me ofrecieron integrar eh, la junta como vocal eh, me explicaron cómo era y bueno y ahí empecé trabajando como participando como vocal trabajando en la junta en distintas de Junta Grande de la Delegación en distintas comisiones y luego participé como secretaria de la Delegación en dos periodos, creo, y bueno, y terminé siendo presidente de la Delegación. Ser presidente de la Delegación La Plata me generó uh, mucha responsabilidad, preocupación y ocupación por igual. Eh, como mujer eh, fue satisfactorio, estuve rodeada de grandes mujeres trabajadoras, luchadoras eh, y muy buenos compañeros varones, también muy trabajadores, muy dedicados a la delegación, así que fue un excelente equipo el que se formó, donde no hubo cuestiones de género y trabajamos todos por igual. Eh, la característica de este periodo fue que después de muchos años hubo dos listas, una oficialista y una minoría, en las que tal vez eh, eh, la experiencia de uno suplió la inexperiencia de otros y se consiguió armar un equipo en que eh, el público y los demás colegas eh, estuvieron atendidos, contenidos, Así que para mí fue una de, mi, de las mejores experiencias de mi vida. Considero que sí fue un gran logro que obtuvimos entre todos el poder trabajar en este contexto de dos listas opositoras y, y ten, hacer un buen equipo y trabajar juntos. Eh, considero que también hicimos... O, o, obtuvimos un buen logro en que eh, en la siguiente gestión no hubo oposición. Con lo cual, eh, y muchos de los integrantes de la anterior lista se incorporaron a nuestro trabajo eh, mirando libros, participando en la delegación, en comisiones y creo que eso fue un mérito de toda esa gestión anterior. Y el haber comprado eh, o adquirido a través del colegio el lote para construir la nueva sede en forma unánime, aprobado por la Junta, estábamos todos de acuerdo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, creo que es un logro que nos tiene que engullecer a todos, no, no a título personal, pero sí a todos. Creo que esos fueron los distintivos de la, de la gestión. Ahora eh, participo en el colegio, soy consejera por la delegación La Plata, uno de los, tres, de los tres consejeros que aporta la plata al Colegio de Escribanos de la provincia. A un escribano Nobel me permitiría eh, decirle que estudie con ahínco, que ejerza compasión y eh, que piense en el otro como un hermano sea un requirente o sea un colega, eh, tenemos que tratarnos con dulzura y aplicar la ley con firmeza, eh, me parece acercarse a la delegación que va a ser siempre el lugar donde va a encontrar una respuesta, a lo mejor no es la que él busca, pero siempre va a encontrar una respuesta, un lugar donde apoyarse, un lugar donde va a haber un escribano que lo contenga y no sé si va a encontrar la solución, porque a veces la problemática de cada uno es compleja, pero sí va a encontrar alguien que lo escuche, que lo contenga y que trate de hacer algo por él.